Bueno, nos encontramos ahora con el doctor Yamandú Barrios, eh, actual subsecretario de Seguridad Ciudadana. Nos encontramos en su despacho para hablar un poco, eh, una variedad de temas tenemos. ¿Cómo le va? Buen día, doctor. Eh, un gusto poder estar charlando nuevamente con usted. ¿Cómo te va, Darío? Bueno, comenzar hablando... Eh... Podríamos decir desde su desde su trabajo en, en, en el Colegio de Abogados, desde su, desde su participación también en el Partido Unión Popular, podemos decir que ya tiene experiencia en elecciones, hablando de cara a la elección del 29 de agosto, ¿no? Sí, yo soy un militante, ¿no? Nosotros reivindicamos la política como, como el instrumento para, para otorgar felicidad a las y los vecinos de la ciudad y la provincia. Esencialmente yo soy un militante, ¿no? Sí. ¿Nos podría decir entonces, comentar de cara a las elecciones, cómo se está preparando, qué expectativas tiene? Primero la, la alegría de integrar la, la lista de candidatos a concejales de ECO más Vamos Corriente, desde mi concepción peronista de la política. Tengo una gran responsabilidad porque hace mucho tiempo que esta alianza tan diversa no, no coloca en el Consejo Deliberante a un peronista. Y, y también llevarles a, a las y los compañeros el mensaje de que conmigo entramos al Honorable Consejo Deliberante, las y los compañeros de la ciudad, y que vamos al Consejo no para calentar las sillas, sino con propuestas superadoras de la actual Agenda Pública Municipal. Bueno, nos podría decir, en caso de que se dé su llegada, su arribo al, al Consejo Deliberante, entonces, ¿cuáles serían esos ejes? ¿Cuáles serían eh, los ejes por lo que pasaría su gestión o, o su próxima gestión en caso de que se dé? Nosotros creemos que, creemos en la planificación de la obra y servicio público municipal, entendemos que hay que ir por más, tenemos que impulsar el presupuesto participativo. Uh -huh. la, los vecinos de la ciudad tienen el derecho a participar en la determinación de el dónde, cuándo y cómo se invierte en obras y servicio público en la ciudad. Y eso es el presupuesto participativo. Si uno conversa con, con los vecinos, inmediatamente ellos, en cualquier reunión, le va a decir cuál es la prioridad del barrio. Esa, en esa determinación tienen que participar ellos en absoluto pie de igualdad con el Consejo Deliberante y con el Departamento Ejecutivo Municipal. Nosotros creemos que en, en, en la concesión del servicio de transporte público de pasajeros se deben allanar ciertas cuestiones la participación activa de los vecinos, en la traza, carga y frecuencia, en forma permanente, no solamente meramente formal, en forma material y permanente, escuchando también a los choferes de colectivo. Se deben establecer trazas no tan rígidas, eh, sujeto a la necesidad de cada barrio, eh, nosotros creemos que desde el desde el ejecutivo municipal se debe seguir implementando políticas proactivas pro vida nosotros somos pro vida que garanticen el derecho de los niños por nacer y el acompañamiento del embarazo no deseado eh, durante el embarazo y también la pos la posnatalidad nosotros creemos que el estado debe acompañar este fenómeno de irrupción de merenderos a través de grandes militantes sociales eh, creándose el Banco de Merenderos con financiamiento público y privado en carácter de, de, de, de entidad autárquica y con control del Estado para garantizar eh, el, que los servicios tengan un mínimo de calidad y de cantidad y que nos sirva como instrumento para, para atacar la desnutrición infantil que, que, está de, que es una de las secuelas que está dejando la pandemia en todo el país. Nosotros, insisto, no vamos a calentar la silla, vamos a llevar la visión eh, del peronismo eh, que integra a ECO como vamos corriente en el Consejo Liberante. Esta, esta, esta propuesta que acaba de mencionar usted, ¿ya estuvo hablado, consensuado con el doctor Eduardo Tazano, Emilio Lanari, ambos candidatos a intendente y vice en, eh, en la lista que usted acompaña, ¿no? Eh, no hace falta, esta es una alianza diversa, cada uno tenemos nuestra nuestra visión de la cosa pública, obviamente, llegado el momento, lo vamos a, a conversar dentro del bloque que integraremos, de ECO Vamos Corrientes. Como usted acaba de mencionar, justamente esta es una alianza diversa. ¿Cómo eh, se integra y cómo ve, cómo son las relaciones de Unión Popular junto con, eh, en, dentro de la alianza ECO Más Vamos Corrientes? Nos sentimos muy cómodos. Eh, esta diversidad y esta pluralidad de ideas, de estos 32 partidos políticos, eh, enriquecen. Eh, ...la propuesta de ECO, Mahamos Corriente ...y también enriquece en la agenda pública provincial y municipal. Eh, hay un fenómeno... ...de compañeras y compañeros... ...que se empiezan a sumar a Encuentro por Corrientes... ...Mahamos Corrientes... Eh, ...esencialmente con el eje de la figura extraordinaria de Gustavo Valdés. Gustavo es... ...es un hombre que ha entendido como ningún otro político en el país... ...cómo se hace política en el siglo XXI... ...es eh, un hombre... Yo digo que ha aprobado toda la materia porque fue militante, fue apoderado, fue concejal, fue ministro, fue diputado nacional y en todas, en todos los lugares donde estuvo triunfó y, y, y les habla tanto a peronistas como a radicales con la misma pasión, fundado en un solo modelo, modelo que los peronistas de eco, Magamo corriente también compartimos, que es el modelo de crecimiento económico, de desarrollo humano con justicia social. Y esa es nuestra visión de la cosa: invitar a, la, a las compañeras, a los compañeros a sumarse a este proyecto diverso, comentarles que, que, que los radicales son personas y mujeres, hombres y mujeres de carne y hueso igual que nosotros, y que si en algún momento por ahí eh, eh, quieren olvidarse de que el modelo es con justicia social, ahí estamos los peronistas de este espacio para recordarles que el modelo es con justicia social. Eh, y que tengan la plena seguridad los compañeros y los compañeros que se están sumando masivamente a este proyecto, que nosotros no somos patas peronistas de nada ni de nadie. Uh -huh. Nosotros somos la esencia de cómo vamos corriente, nosotros somos la garantía de la diversidad. Y demostrándole al país también que radicales y peronistas podemos confluir en un mismo modelo de provincia, que es exitoso bajo la conducción y construcción política de Gustavo Valdés, Insisto, este modelo de crecimiento económico, desarrollo humano con justicia social. Hablando más estrictamente en lo que corresponde ya a las elecciones del, del 29 de agosto, estos van a ser unos comicios particulares, de por decirlo de alguna manera, atravesados por una pandemia. Eh, seguramente desde, desde su posición, desde el partido, desde la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, no son ajenos a esta a esta situación. ¿Qué, qué opinión eh, le merece al respecto? ¿Cómo se van a llevar a cabo? ¿Qué medidas van a va, se van a tener que tomar eh, al respecto, no? En elecciones que ya se han llevado a cabo en forma exitosa en las emisiones, por ejemplo. Eh, creo que la gente va a participar. Eh, el espíritu democrático es mucho mayor eh, de, de lo que algunos creen en la ciudadanía. La gente quiere participar, quiere elegir sus autoridades. Y creo que este este modelo de gestión conjunta entre el gobierno de la provincia y el gobierno municipal. Eh, le da ganas de participar a la gente, la gente sabe que donde si pusimos ripio va a haber cordón cuneta, que donde hay ripio y cordón cuneta vamos a faltar, que donde hay eso vamos a poner iluminación LED, superando las ya casi 10.000 eh, focos LED que instalamos en la ciudad, que, que lo que no pudimos en términos de plan hídrico eh, mejorar, eh, en cuanto al escurrimiento del agua, ese 30% que nos queda de sumidero y de desagüe subterráneo a cielo abierto, lo vamos a hacer en estos cuatro años. Que las plazas que no pudimos intervenir, eh, intervenimos 50, eh, siete de ellas a nuevo, lo vamos a hacer. Eh, y, y que vamos a seguir reivindicando el espacio público de la ciudad para el uso y goce de los vecinos. La gente lo sabe y creo que tiene ese incentivo de ir a votar por Gustavo Valdés y Eduardo Desde Unión Popular, ¿cómo se, se, se sienten, tienen fe en poder ocupar este, este lugar que hoy lo tiene usted al frente, el cuarto lugar en cuarto término para la concejalía, ¿no? El sexto. Perdón. El ¿Sexto? Perdón. Uh sexto. -huh. Sí, sí. En lo que hace al partido, hemos crecido muchísimo. Nosotros creo que somos la fuerza de encuentro por corriente, más vamos corriente que más ha crecido, no solamente en la ciudad, sino en la provincia. Esencialmente en base al electorado peronista. Uh -huh. eh, y queremos demostrarlo en las urnas. Y por supuesto, sí. Tenemos fundadas esperanza en llegar al Consejo deliberante para enriquecer la agenda pública municipal y para demostrar que el Consejo deliberante puede tener un concejal peronista dentro de este espacio liderado por Gustavo Valdés, que no se esconda bajo el escritorio, no se esconda en el baño cuando los compañeros golpean la puerta para hacer algún pedido o plantearnos alguna idea. ¿Nos podrías detallar eh, cómo, cómo ve cómo es su relación uh, con el doctor Eduardo Tazano y Emilio Lanari? Muy buena. Pero tenemos la misma, la misma visión que ellos tienen del modelo de ciudad desde nuestra, desde nuestra óptica peronista. Uh -huh. Insisto. Yo soy un candidato peronista dentro de ECO vamos corriente. Sí. Tenemos una visión superadora en muchas cuestiones y la vamos a llevar al Consejo Deliberante. Y por eso invito a los compañeros y los compañeros que se sumen al proyecto eh, que a que entremos al Consejo Deliberante juntos. ¿eh? Uh -huh. eh, ganemos la elección el 29 de agosto y el 10 de diciembre entremos juntos al Consejo Deliberante para enriquecer la agenda pública muni municipal, llevando nuestra visión peronista de los problemas y de las soluciones. Eh, yo le, ya que está, está haciendo esta invitación, eh, le, le gustaría hacer extensa esta invitación a todos los seguidores, a todos los que están mirando por el Libertador TV, a toda la audiencia, eh, hacer una invitación también para eh, acompañar este esta lista, este modelo, eh, como bien decía usted, para la, de cara a las próximas elecciones. Sí, invito a todos los seguidores, sé que son muchos del Libertador TV. Eh, a que nos acompañen este 29 de agosto, eh, nos acompañen. Y especialmente voy a hacer un, dos invitaciones. Yo siempre digo que la familia, eh, hay una vida más allá de la política. La familia, el club de fútbol, el barrio, los amigos, eh, eso es lo fundamental. La política es parte, no solamente la vida. Yo tengo dos grandes familias ideológicas. En primer lugar invito a mis hermanas y hermanos del movimiento